La palabra la senadora Garrido. Gracias, presidente. Bien, como algunos estudios recientes demuestran, hay un sobrecoste por el hecho de, de habitar o de vivir en, en las islas. Se dan algunos factores que son especialmente relevantes y que están interrelacionados, que afectan tanto al coste de vida de los habitantes de las islas como a la calidad de de su vida. Coste y calidad de vida se ven afectados por estos factores. Podríamos citar eh, pues que existen o hay recursos naturales gracias eh, y energéticos eh, limitados, servicios públicos escasos y los elevados costes de, del transporte, que es de lo que estamos hablando. Los costes del transporte repercuten en las regiones insulares a través fundamentalmente de, de dos vías. Por un lado, podríamos hablar de una perspectiva más macroeconómica y nos estamos refiriendo al coste de acceso a mercados que tendrían las, las islas por la importación, exportación de materias primas y en referencia a todo su proceso de, de fabricación. Eh, Eso significa que esta economía eh, se debe enfrentar a ciertos obstáculos que no tienen otros territorios de la península. La segunda sería el sobrecoste que soportan los residentes a la hora de realizar cualquier actividad que requiera movilidad inter islas o la conexión con, con la península. Eh, en este tipo de, de territorios existe la necesidad, eh, se multiplica la necesidad de movilidad por la carencia, en muchos casos, de determinados servicios o de oportunidades. Eh, esta situación también es extensible a otras eh, ciudades autónomas, como en este caso Ceuta y Melilla, que asumen los mismos sobrecostes. La imposibilidad de llegar hasta la península por cualquier otro medio de transporte en un plazo razonable de tiempo hace necesaria, como no, ayudas a, a la conexión a esta conexión vía aérea. Eh, evidentemente, como recordaba el ministro no hace mucho, esta propuesta tiene un coste, un coste que desde luego es bastante inferior a lo que se gastan en el rescate a radiales privadas o a entidades bancarias. Lo que no se dijo el otro día que también la inacción tiene un coste y tiene unas consecuencias. Tiene consecuencias sobre los bolsillos de las personas que habitan en en las islas tienen sobre su capacidad de tener igualdad de oportunidades, que es lo importante con el resto de los españoles y de las españolas. Porque no debemos olvidar que en la mayoría de los casos las personas que, que viajan a, a la península no lo hacen a, para pasear por, por la ciudad de Madrid o por otra ciudad, sino por motivos laborales, por motivos de estudios, por necesidad de asistencia sanitaria, etcétera. Y, por lo tanto, estas personas están sujetos a. están a merced de los precios impuestos por est, en estas fechas por los diferentes operadores eh, que realizan estos, o, o estos transportes. Esto genera una cierta indefensión y, en muchos casos, un sobreesfuerzo económico para las familias y los hogares que tienen además recursos en muchos casos limitados. Territorios como Canarias o las ciudades de Ceuta y Melilla concentran, como ya sabemos, altos niveles de paro y de rentas bajas. Por lo tanto, esta situación hace que resulte más necesario, si cabe, el apoyo a sus ciudadanos y, y sus ciudadanas. Por eso mismo creemos que esta moción eh, es totalmente pertinente y por eso nuestro grupo lo apoyará. Eh, quizás nos dejamos en el tintero algunas cuestiones que son importantes, como la necesidad de atajar un problema como es el de la doble insularidad. Y también no queremos dejar de recordar la necesidad de mejora de interconexión entre las islas. Pero, en todo caso, apoyaremos esta moción. Gracias.